Bueno, señores, ¿cuántas cosas tenemos que ver en estos en vorágenes políticas? La verdad es que, que, como dije en el pasado, hay frases que son vedadas para el concierto de opinión en sociedades como las nuestras. Está vedada la, la frase célebre del director de Obras Públicas, que llamó benefactor y filántropo al presidente en un acto de inauguración de una obra. Y al parecer la patria que vive el ministro Gonzalo Castillo es la patria de la satisfacción propia, y que le ha dado grandes beneficios para él poder llamarle benefactor. Y ahora esta frase de, del hijo de Lionel que creo que es un, un exceso, una falta de táctica de, de, del joven. Señores, la República Dominicana ha sido más bien el escenario de grandes acontecimientos políticos, sociales que han traído satisfacción en muchos de ellos pero en otros han traído desasosiego y, des, y, de, y desesperanza. Si hablamos de aquellos que dicen ser grandes aportes están la de superar las crisis que se produjeron tras el paso de la dictadura, el derrocamiento de Juan Bosch y lo que hemos superado hasta la fecha. Y hoy podemos decir que vivimos en democracia, aunque insuficiente. Sí. ¿Verdad? Cuestionada. Cuestionada. Pero si no advertimos en estos tiempos los pasos y pisadas que está dando o ha dado el gobierno, no puede pesar por mucho. Pero antes de yo tocar el temita... Respecto a esa piedra que pudiera ser en el camino para el futuro de nuestro país, es necesario tocar lo que con augurio y mucho énfasis trataron de llevar al pueblo dominicano la decisión de este gobierno de... Dejar una relación de 70 años con Taiwán e incursionar en las relaciones que vale resaltar gracias. de China. ¿Mm? ¿Me decís? ¿No viene el invitado? No. Okay. Entonces, cuando eso sucede... Gracias, se hace con una especie de y buena intención, pero no ha tenido ni creo que vaya a tener los efectos esperados. Yo soy descendiente chino, señores. Cerquita. Mis hijos, de quinta generación, Usted lo ve y son chinos. ¿Y tus nietos? Y, ¿Y mis nietos, ni chinos. Que Don Luis Joa siempre parafaseó a Don Luis cuando de, me decía, mira qué raza más mala, todavía están tirando muchachos chinos, porque él conoció a mi bisabuelo. Y sabe que el origen es de un chino puro que vino a República Dominicana desde Cuba, conjuntamente con cuatro más, solamente cinco chinos. Entre ellos estaba mi tatarabuelo. Bisabuelo de mi mamá y padre del padre de mi abuela. Esa es la descendencia. Y que en los años 40, 50, Cabulla era el que hacía los actos pirotécnicos aquí. Quienes vivieron esa época saben lo que estoy diciendo. Salud. Salud. Salud. Es decir, que no, al, por el, muy por el contrario, estoy de acuerdo desde hace muchos años de que tuviéramos una relación con China. Pero lo que se plantea hoy y en el contexto que el gobierno lo hizo, es lo que a mí me preocupa. Porque lejos de decirnos a nosotros que podemos aprovechar un mercado que le ha estado ahí sin la necesidad de tener un embajador sabemos que se podría ampliar pero en qué forma hemos entrado a una lucha donde nosotros no cabemos República Dominicana como lo llamara Juan Bosch en su obra frontera imperial del Caribe, es lo más codiciado históricamente y somos los más cercanos al imperio. China en su trayecto de la seda a través de América Latina, está minando y dejando su impronta que el país que no estaba adecuado o activamente adaptado, más bien lo que lo puede es llevárselo de encuentro, porque hay, hay veces que las fuerzas del galopar de esos caballos a países como el nuestro nos puede ver en un minúsculo punto y pasarnos por encima ¿Por qué? Porque estamos entrando en una discusión de dos potencias Estados Unidos y China Por la hegemonía del Caribe Aunque China no es imperialista Pero es un imperio económico y de la producción mundial También es un imperio del consumo mundial Todo lo que nosotros vivimos en el periodo de la abundancia, 2008, después de la crisis, se debió al consumo de hierro, de producto, de, de, gasolina, de combustible, y eso lo pudo aprovechar los gobiernos como el nuestro. Pero ya no es lo mismo. Ya se reajustan y ya se estudian. Y precisamente nosotros somos el quinto o el o el, el quinta la quinta economía de esta zona más importante para Estados Unidos pero Estados Unidos representa para nosotros el socio más importante entre todos qué le quiero dejar dicho que muy lejos de ver los frutos inmediatos lo estoy viendo muy lejanos porque ahora lo que está pasando en esa lucha, pudiéramos nosotros salir perjudicados. Nosotros no tenemos capacidad. Es más, se puede mandar todos los contenedores que usted quiera de aquí para China como prueba. Y abriéndolos se terminaron. Y yo te pregunto, ¿tú tienes la producción para soportar eso? No, porque de un 18 que teníamos... En años anteriores de exportación, ¿estamos en cuánto, Fulvio? ¿De exportación? ¿Un 15? No, menos. Menos, un 14, más o menos. Uh -huh. Que debe ser aquello que hemos llamado balanza de pago, que es lo que usted exporta con lo que usted importa. Un déficit comercial. Y ahí se genera el déficit. Yo no soy economista, pero me fascina un déficit el tema financiero y económico. Como abogado, y como político, y como comunicador, debo de tener una base de esto. Y para ser asesor comercial, entiendo perfectamente los trayectos que está caminando la política y la vida nacional de resorte, y no por una verdadera, un verdadero plan que integre nuestras, nuestros ideales y nuestras conveniencias hacia una relación que debe de ser llevadera, pero beneficiosa para nosotros. De la única manera, Fulvio y Raquel, y amables televidentes que nos beneficia, China, en estos momentos, vuelvo y repito, incluido que la colonia china aquí, con quien tengo muy buena relación y soy abogado de su gran mayoría, está muy entusiasmada porque tiene la representación directa de su, de su patria. Y ellos están muy conscientes de que Taiwán no significaba más que una provincia de su, de su estado, Pero no nos llamemos a engaño, porque está la cuestión de los americanos y la permanencia de los americanos en la vida nacional. Y la inversión americana aquí es muy importante. Por lo tanto, tomar medidas o decisiones así como para impactar, y se han dado cuenta ustedes que no han podido seguir disfrutando y proyectando eso, ya se pasó a otro, a otro esquema. Ahora es punta Catalina. Pues le dejo de tarea que analicemos los beneficios inmediatos y los problemas futuros que traerá esa decisión a la República Dominicana. ¿Qué esperamos? Sepamos sortear en medio de dos colosos como Estados Unidos y China por el banquete de la frontera imperial que significa el paso de República Dominicana hacia otras partes del mundo. El único malo de los tardes que lo hizo es República Dominicana, ¿se acuerda? fue hace el rato. problema que no lo hizo, lo hizo cuando debió. Porque yo estoy claro que no es posible que a mí me sujeten a no tener relaciones diplomáticas con los países que forman parte de las Naciones Unidas cuando la autodeterminación es pilar del sistema de naciones. Mira, eso no sé, Hay mucha expectativa que va a traer, que va a traer de tantas cosas que nos están dando y parece que nos van a brindar un Edén. Pero a ti te pueden traer un barco y si tú no sabes manejarlo simplemente. ¿De qué vale? De qué vale. Entonces, Esa es la palabra. Las condiciones punto. que nosotros tenemos como país no nos da a nosotros eh, la oportunidad ventajosa de poder aprovechar todos estos enlaces comerciales a nivel del mundo. ¿Por qué? Tenemos las energías más caras del mundo, tenemos una inseguridad garrapante, tenemos eh, la corrupción que acaba con todas las inversiones extranjeras. La seguridad jurídica. La, la, la seguridad jurídica. Timada eh, eh, Ese mismo caso de no tener régimen de consecuencia en la seguridad jurídica nos trae a nosotros que no... Y también la preparación de tu pueblo, de tus jóvenes, de tus gentes a las nuevas tecnologías modernas de ahora, a la ciencia artificial. Eh, eh, todo eso... Nos hace a nosotros perder estas oportunidades que hoy se nos están abriendo. Pues y cuando, ese panorama sí. tan desolador, no se vayan del país. Ah, es el pleito aquí claro, porque las esperanzas es son mismo. las únicas que no podemos Es lo perder. mismo. Y hay mucha gente de buen, buena en todos es, los lados, en todos los partidos es lo que está trabajando para echar tú, el país adelante. Eh, eh, precisamente eh, eh, lo que no estamos es haciendo gris, no es lo que estoy es lo haciendo mismo. es precisamente poner los escenarios para sí. que sepamos abordar la situación. Claro. De verdad se los digo. Es lo mismo, Francis, que tú tener eh, estos países árabes que se han desarrollado con el petróleo a una magnitud tal que hoy son de los países más desarrollados del mundo. Tú hablar de Arabia Saudita, tú hablar de Dubái, tú hablar de Emiratos Árabes Unidos, de, de, de Kuwait, eh, eh, hablar de, de países extremadamente desarrollados, han podido aprovechar la riqueza. ¿Y qué ha sucedido con Venezuela? que tiene inmensas cantidades de riqueza. Históricamente Simplemente tiene la, está, mayor, la mayor reserva de petróleo. ¿Qué ha sucedido? Que Está sumergido en una pobreza circunstancial provocada por su mismo agente por no estar preparada para asimilar eso. Lo mismo está pasando con nosotros. Tenemos un déficit comercial con Estados Unidos de cerca de 7 mil millones de dólares. La diferencia... Entonces, Ahí está. ¿Con China la vamos a tener de cuánto? De 20 mil. ¿Por qué? Porque vamos a llevar un, un, una mata de, de, de, de, de cacao allá, tres granos de cacao, y ellos nos van a, a traer aquí 15 mil millones de contenedores de mercancía. Entonces, eh, dime. ¿De qué vale? Entonces, hay que preparar a nuestra gente, claro. preparar a nuestros jóvenes, preparar las condiciones, y una de las cosas es la parte jurídica. ¿Por qué? Porque si no hay esa seguridad jurídica, eh, campea la corrupción, no, que es lo que está Y pasando. teniendo un congreso propio, teniendo lo que debe ser el contrapeso para que el Ejecutivo oriente hacia una mejor eh, política, hoy yo pienso que debemos poner nuestra balba en remojo por muchas cosas y así poder eh, avanzar. Nuestras advertencias, como dice Raquel, jamás procurar tener un desaliento, pero sí hay que ver la vida con la realidad que nos presenta este escenario político en momentos que el país no cuenta con una economía verdaderamente eh, eh, viable para competir en mercados tan poderosos y entre dos socios ahora uno quejado como Estados Unidos y otro que pretende avasallar al otro y nosotros en el medio bueno gracias, gracias por este tema importantísimo